Muy buenas noches amigos y sean bienvenidos a este su podcast, La Voz del Pueblo MX. Como siempre, me da mucho gusto saludar a mi querido Néstor Velázquez. ¿Qué tal, Néstor? El calor. Eh, buenísimo, ¿eh? ahora sí estamos en un verano atípico, realmente es una sensación calurosa. Bueno, yo estoy team calor para empezar. Ya a mi edad, este, en verdad que el frío me, me da así como que las articulaciones siento feo y cuando salgo al calor a mí me gusta exagerar, me gusta decir como Superman, me siento mucho mejor pues salgo al calor, de hecho incluso cuando estoy encerrado horas de oficina dos, tres horas ya empiezo así como que ah, me aburro, me... no es que yo me duerma no es que yo me quiera dormir en horario laboral es que de verdad se siente horrible estar encerrado entonces me salgo tantito al sol y como Superman, o sea, me, me recupero se me quita el rechinido de las articulaciones, me siento mejor, claro puedo morir de insolación y cosas así, pero a final de cuentas me ayuda mucho más el calor esta vez está un poquito más fuerte que años anteriores, entonces la sequía está fuerte en todos los estados. Digo, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, no somos como una zona que digamos que vamos a padecer mucho de sequía por los ríos subterráneos que tenemos aquí, cenotes, estamos rodeados por las playas, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, sí se siente que hay una sequía, sí se percibe, sí se alcanza a percibir. Incluso hay momentos en los que la lluvia... Ya se ve que va a llegar, que va a llegar y pum, se desaparece así, se, simplemente hoy estuvo nublado y este, ¿qué día es hoy? 21, 21 de julio, de julio estuvo nublado, estuvo nublado todo el día y esperábamos la lluvia, la lluvia, la lluvia y como que se arrepintió y el solazo, entonces el calor está fuerte, sí, sí, es algo que se percibe ya, incluso el aire acondicionado ya es una necesidad en estos momentos porque sí ha, ha sobrepasado, incluso hoy, estábamos en, en todos los medios en la mayoría de los medios de comunicación radio internet etcétera etcétera 33 34 grados digo para los peninsulares pues no no es prácticamente nada no los turistas se quieren arrancar la piel por el calor de que es tan insoportable dicen pero para nosotros es nomás así como que calorcito y tantito el abanico y ya se acabó pero sí sí está fuerte y queremos eh, Pensar que nada más es una sequía atípica, queremos pensar que nada más es una onda de calor temporal o cosas así, pero están fuertes la, las fuentes y los rumores y las noticias oficiales, BBC, Deutsche Welle y todas las que están ahí, están confirmando que sí, efectivamente, son consecuencias ya de calentamiento global a nivel mundial todo lo que estamos viviendo en estos momentos. La, la onda cálida está pero maciza. Y, y ya estamos viendo las consecuencias, incluso Monterrey, Nuevo León, el estado Nuevo León, ya llegó a su día cero, en el cual ya no tiene agua. Entonces, es algo que, que se está acercando a la tragedia de emergencia nacional. Y, y sí, claro, o sea, nos estamos burlando del Samuel García, ¿no? Ni, la caja registradora que pidió ser un niño de verdad. Este, <risa> todas las ridiculeces que hace todo lo que está haciendo para para llamar la atención y desviar de que no está pudiendo número uno distribuir los los que tienen pozos los que tienen que todo eso distribuir toda esa agua y ahí sale con que eh, que allá nosotros somos los que siempre mandamos dinero que pues digo tampoco le estamos pidiendo que haga la danza de la lluvia o se convierta en plano que no va a poder pero a final de cuentas Parte de todo este desastre ecológico Pues es tantito, tiene que ver mucho su incompetencia No quiero decirlo, pero sí, vamos Es una herencia de gobiernos anteriores Porque pues a final de cuentas Muchas de las cosas que vivimos No vamos a vivir lamiéndonos la herida Pero sí, desde luego Son herencias de los anteriores malos manejos Concesiones y todo ese tipo de cosas corrupte, corrupte, De corrupción que entregaron el agua a las empresas Del agua de los ciudadanos no, O sea, pasan y aquí la acaparan Y ahora libérala Pues eso está imposible Y ahora ahí está la consecuencia Sí, de hecho Estuve viendo ahí una parodia Del tal este Marco Polo Que le hace la del gobernador No sé si la has visto Por este Por este hecho de que Se, se supone que fue por ahí cerca de Coahuila, me parece que es y está pretendiendo invertir en infraestructura para canalizar esa agua de ese río que pues realmente abastece a esa comunidad que está por ahí cerca de, de este sitio y pues ya saltó ahí el otro gobernador ¿no? el gobernador ya dijo no, no, no, no, no, a ver, a ver, ¿dónde me llevas mi agüita? y no, eh, eh, se supone que también eh, mencionan que después de las lluvias que se eh, sucedieron, después de haber sembrado las nubes con este químico para que pueda hacer la reacción, creo que es un enfriamiento de, es un, es un químico que enfría las nubes y, y llueve, y llovió en Monterrey y pudieron eh, recuperar, eh, me parece, por lo menos al 50% dos presas, una sí quedó ya incluso descartada y que se va a cerrar. Pero al parecer eh, lo que mencionan acá la gente de Monterrey es que ya la tiene, eh, digamos, apartada para sus cuates que le hicieron llegar pues, a la gobernatura, no evidentemente. Me, me sorprende de sobremanera que ya a nuestras eh, épocas, nuestros tiempos, donde ya hay tanto por hacer para obtener el líquido vital como es el agua. estemos dependiendo de las lluvias. Y digo, realmente eh, puede ser una cosa eh, que fuera insignificante para una ciudad. Porque tú entenderías que una ciudad que ya no tiene parcelas, que ya no tiene eh, campos por regarse ya no necesitaría tantas lluvias porque pues hay puro asfalto, hay puro concreto eh, y esa agua regularmente pluvial no se le da un tratamiento para ser reutilizada. Muchas ocasiones se va incluso con el drenaje, con las aguas negras, se mezclan todas y pues esa agua de lluvia se pierde, ¿no? Entonces desde ahí hay una mala inversión, hay un mal, una mal, mala visión Incluso estaba viendo también en, en los videos el tiempo que la gente le pone recubrimiento a sus tinacos para que no tengan agua caliente todo el tiempo. Quieren, eh, digamos, aislar sus tinacos para que tengan un poquito de agua fría para sus eh, tareas, yo creo, domésticas. No sé qué tanto también se pueda utilizar el agua caliente dentro de, de la casa. Eh, yo por lo menos veo el, el boiler solar que tengo aquí también tiene algunos des, algunos desperfectos de diseño según veo yo porque cuando está bien caliente como que los tubos a presión eh, se disparan se hace la presión de vapor no sale lo suficiente por el escape que se dejó y se empieza a tirar el agua por los lados entonces también no es, sea conveniente eh, pues tener ese boiler eh, gastándome y tirándome agua de esa manera, eh, porque pues realmente aquí en donde yo estoy a, ahora se pagan pipas para tener agua. No tengo red, a pesar de que está aquí a un lado. Eh, entonces estamos comprando pipa desde hace un rato. Pero mira, eh, investigándole un poco, hay una, una opción. No está muy cercana, de hecho, para nada porque es una opción que se planteó desde el 2018, que es eh, una planta desalinizadora en Guaymas, Sonora. Pero esta planta eh, pues está proyectada para terminarse en 2030, 2038, por ahí. Estaría entrando en funcionamiento. Ya está concesionada, ya hay gente que está empezando a hacer la proyección, ya está el plan en la página de Conagua, está por ahí, eh, esta opción de desalinizar el agua de mar, lamentablemente pues, Nuevo León no tiene un mar cerca, sería del lado del, ¿Sería golf? ¿Sería del Golfo, sería pasando así, sí, porque Monterrey está pegado a, al Golfo de México, bueno, no Monterrey, está Tamaulipas, que es como un zapato al revés, y luego está, luego está Nuevo León, luego está Chihuahua, y Coahuila está un poquito por ahí, y Hermosillo Sonora, y Hermosillo Sonora es del Pacífico, bueno, del Pacífico. Golfo de Cortés, del Golfo de Cortés, dando hacia. O sea, está el Golfo de Cortés, enfrente está Baja California, y ya todo el Océano Pacífico, porque no faltará el experto geógrafo que nos deje en los comentarios que dije mal la sí. posición de los estados, pero recordemos que lo estoy recordando de memoria prácticamente. Sí, realmente es lo que sucede al día de hoy, y según igual la, la que le mencionan eh, la, como la ONU pero del tema de agricultura y del de, de agua potable la FOA dice que regularmente esto se va a replicar para el año 2030, 2035 por lo menos en un 80% de las ciudades subdesarrolladas entonces sí, sí parece ser algo que se preocupe, me puse a pensar, ¿qué haría yo?, eh, ¿excavaría, encontraría agua en mi terreno?, ¿está permitido que yo saque el agua?, si saco el agua, no sea, hago movimientos en la ciudad, por lo menos tú, a lo, a lo mejor si tienes a 20 metros el agua y te abastecerías de por vida, yo creo, pero ha de estar regulado, ¿no?, ahí en tu caso... No, no lo que pasa aquí es que es bien ambiguo todo el asunto, el sí, agua sí. como tal es gratis, o sea, es un derecho humano, que todos los humanos tenemos acceso al, tenemos que tener acceso al agua. Sin embargo, lo que no es gratis es sacarla. Entonces, y no puede cualquiera sacarla. Tiene que ser, eh, por ejemplo, aquí los terrenos ejidales vienen con una concesión de pozo de agua. O sea, si comprara yo un terreno ejidal aquí en Quintana Roo, de esos terrenos ridículos de... Están ridículos. Dólares, venden los terrenos de 200 metros, váyanse a la... Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Cuando compran un terreno de ese tipo de Gidal tienen la concesión y es posible que yo contrate una maquinaria y la maquinaria escabe y pueda yo tener un pozo para extraer agua. Ahí sí, y, la, y el agua ya no me cuesta. O sea, porque todo el mundo decimos, es que el agua no. Lo que cuesta, lo que se privatiza, lo que se cobra es número uno a, la, a las industrias, a la maquinaria que hace los pozos. ...que la extrae y que la lleva con esos elegantes tubitos hasta las ciudades... ...eso es lo que se cobra... Eh, ...relativamente si tú pudieras poner una lona o un algo ahí... ...captar la lluvia de algún modo y todo eso... ...esa agua es tuya... ...pero sin embargo recordemos que el agua no es que haya cada vez más... ...sino que el agua se cicla... ...ese es el problema que tenemos... ...porque el agua se ha estado ciclando desde la era de los dinosaurios... ...y puede ser que el agua que estamos bebiendo ahorita en una botella de Bonafont... ...sea la misma cantidad de agua que bebió un dinosaurio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eh, todo el ciclo del agua que conocemos, ¿no? Se origue y vu vuelve a subir en forma de nubes y vuelve a llover. Entonces, no se aprovecha, no es que sea algo que de repente digas tú, "Ay, ah, hoy está saliendo más agua del manantial." No, tiene que venir de algún lado. Llueve, se filtra, se derriten los glaciares y todo ese tipo de cosas, y de ahí es donde sale la parte del agua, o sea, y ese es un verdadero problema. El agua como tal todos podríamos acceder al agua, ¿no? También incluso hay un dicho que no se niega un vaso con agua, como tampoco se niegan los besos y cosas así, pero va por ahí el asunto. O sea, tú no puedes, no puedes llegar tú y decir, esta agua es mía y quien quiera no se puede porque no hay como tal... Acceso a particulares Lo que hay son concesiones de explotación Que es lo que hacen las cerveceras Voy a sacar de aquí tanto Y voy a generar tanto dinero porque voy a explotar Toda esta agua, voy a extraer el agua La voy a convertir en cerveza Y de ahí va tanto y tanto Se supone que tienen sus pagos de impuestos Y todo ese tipo de cosas Que evidentemente estamos viendo, no se notan Sí, realmente Ahora que es de las cerveceras Una vez me acuerdo que me tomé Una negra modelo y me supo literalmente a lo que huele el agua estancada en un charco, nunca he probado el agua estancada en un charco, pero a lo que huele es a lo que sabía la cerveza entonces supongo que que si sí tienen eh, de acuerdo a la zona también el agua es otra calidad y otro sabor el que se le da a las bebidas tanto como eh, en este caso la, la Coca-Cola, ¿no? que es lo que más se produce en México, la Pepsi todos los refrescos y cervezas Deben 100% utilizar eh, este recurso y bueno, nos han hecho creer a la larga que los que nos acabamos el agua y la desperdiciamos somos los, eh, los sujetos de a pie, ¿no? Siendo que ellos usan más de 300 litros por segundo de las empresas, según las estadísticas. Y lo que te decía de la planta desalinizadora, pues tendría una capacidad de producción de más o menos 295 litros por segundo. Entonces fíjate la cantidad no que, que realmente se tiene que procesar, el costo que se le tendría que meter para procesar esa agua y darle al, pues al pueblo en sí la oportunidad de tener esa agua, yo creo incluso a mucho más precio del que se podría pagar, digamos, de manera adecuada, ¿no? A quien quiere saber okay. el agua es muy cara, eh. Ahí viene el corte B. El corte B es esa noticia que hace unos meses empezó a purular por ahí de que el agua está cotizando en la bolsa de valores como si fuera un producto, como si fuera una empresa. Tú puedes comprar 100 mil litros de agua y te cuesta X cantidad de dinero vamos no es que compres agua como tal y te vayan a llegar no lo que estás comprando es el acceso a, al agua a las maquinarias de las desalinizadoras a los a los posibles terrenos donde pueda haber extracción de agua pero no estás comprando el agua entonces qué es lo que pasa con esta agua desalinizadora que viene de un proceso de desalinización esta sí, esta sí es agua, esta sí es un producto como tal, entonces lo tienen que cobrar para que sea rentable, ese es el problema. Digamos que si fuera, es que está complicado porque pues están metiendo dinero en maquinaria, en este, combustible, energía, traslado y todo ese tipo de cosas y que ahora bien venga por la parte del derecho humano en el que todo mundo tenga que tener acceso al agua y no se recupere esa inversión, está, está difícil. Digo, no sé cómo funcionan esa, esas este, situaciones, pero sí está complicado que de repente digas ¡Ah, sí va a haber 200 mil y tantos litros por segundo! ¡Ah, ok! ¿Y quién va a tener acceso? Solo quien la pague. Entonces sí está, di, sí está complicado lo que viene ahorita y Monterrey lo está viviendo. O sea, la ciudad ahorita de, de ahí de Monterrey lo está viviendo a todo. O sea, les racionan el agua de determinada determinada hora abren el acceso para que la, el agua fluya después se cierra y ya no este ya no tienen acceso al agua nada de baños dobles nada de, o sea pero nosotros lo vemos y decimos ah pues qué puede ser nomás el baño no pues a final de cuentas es el agua por ejemplo para el guisado no vas a, a hacer un caldo de pollo pues le abres a la llave y ahí sale no para hacer un el, el, eh, para eso puede ser el agua Desinfectar eh, verduras. Desinfectar las verduras. Todo ese tipo de cosillas que están, estamos tan, que lo damos tan por hecho, porque pues nada más le abrimos a la llave y ni siquiera sabemos cuánto cuesta el agua luego así de. Aquí en Quintana Roo cuesta 250 pesos al mes. Más o menos. La base son 250 pesos al mes el agua. Cuando tantito se pasa, que ya se le olvidó al wichil el agua llenando la alberca, o a mí se me olvidó este. Cerrar la llave o la fuga ahorita de la regadera, 600, 400, 400, 600 pesos. Pero eso no es que sea el agua como tal que se haya estado fluyendo, sino que toda la maquinaria que implica que se haya transportado toda esa agua hasta la casa, hasta las regaderas, hasta todo eso, estuvo trabajando, estuvo generando, eh, pues sí se estuvieron gastando todos los insumos o sea, en el, que son en la para que el agua llegue y ¿no? por eso también. lo cobran. También en el, el, el tratamiento del agua, porque pues aquí este funciona, el, el, o sea, funciona todo el ciclo. Viene el agua, la extraen de los cenotes, de los ríos subterráneos, aquí se usa en el baño, en el retrete, lavado de trastes, todo eso. Va a una cosa que se llama cárcamo, en el cárcamo se vuelve, se trata, se le ponen ahí este biodigestores, etcétera, etcétera. La vuelven a soltar al subsuelo, y vuelve a regresar, se vuelve a filtrar entre las piedras y todo eso, y vuelve a regresar al subsuelo. Entonces, todo eso es lo que también están cobrando. Que no lo vemos porque decimos, ah, bueno, aquí no lo damos por hecho. Pero eso se terminó en Monterrey, o sea, el ciclo que tenían que estar llevando con el agua y esperamos a que llueva y cosas así. Y si no, viene de las presas o de las lagunas, se les terminó. Y eso está, pues está a nivel de cataclismo, a nivel de hora cero. Porque no, o sea, está complicadísimo, por ejemplo, aquí en la península es difícil pensar que no hay agua, incluso en estos momentos que sí hay sequía, hay cenotes, los dos cenotes que he ido en esta, en esta época, en este verano, sí se nota que bajó mucho el nivel, o sea, ¿qué será? ¿1 o 2 metros? Hay ah, unos 2 metros para un cenotote de 14, 16 metros hacia abajo, no es mucho pero que se note la marca a donde llegaba el agua y luego hacia abajo, estamos hablando que no son uno o dos metros nomás así, sino que son, no sé, 500 mil litros cúbicos que no se han recuperado, se fueron al subsuelo y ahorita están ahí este, todavía filtrándose. Y si seguimos extrayendo, seguimos gastando más de lo que devolvemos o, y, y de lo que podemos obtener, vamos también nosotros a caer en esta crisis. Digo, y... Olvídate de nada más de esas ciudades, Iztapalapa, Ciudad Nezahualcóyotl. Todas esas ciudades pues siempre saben que, que cuando hay determinada crisis de agua, pues deben de, tener el, deben de detener el consumo de agua. Sí, le cierran literalmente la llave. Incluso yo, el día que fui de visita por allá a Xochimilco, a la CDMX, recientemente me puse a platicar con el cuate, el gondolero, ¿no? El chinampero, <ríe> que andaba por ahí con nosotros en el paseo. Me dice que cuando llueve, eh, a veces sí tienen temas de control del agua, pero cuando ha estado estos temas de la sequía, el, el, los canales de Xochimil son rellenados con agua de la red. O sea que, eh, pues también ahí es un gasto importante para las delegaciones y consumo importante de ahí por lo menos del área de, me parece que todo el área de, de la Ciudad de México gran parte va del, del Lerma a la Ciudad de México es donde se da el, el tratamiento del agua y luego llega por allá, por arriba, por el sur de la Ciudad de México, de ahí se hace un tratamiento que incluso hay como un como un eh, monumento a Tlaloc donde se hace el tratamiento eh, más grande antes de entrar a la a la distribución en todas las delegaciones de la ciudad. Pero pues imagínate los millones de litros que se necesitan por segundo para dar cabida y atención a todos los habitantes de la CDMX. ¿Cuántos andarán ahorita ahí en la CDMX? ¿Unos que te gusta? ¿40 millones menos? Como 30 millones de habitantes, ¿no? Más o menos. Creo que sí, por ahí tendremos el, el dato... Eh, ya aquí en, en las láminas. Cuando vivía en, en Chalco, en el Estado de México, están las lagunas que colindan con Tláhuac. Y todavía en esa época habían metido maquinaria supuestamente que porque iban a, a ver y, y rompieron, no sé si rompieron o la máquina se hundió y abrió un, una fuente de agua muy grande, entonces las lagunas que eran de Chalco se volvieron a llenar con esa agua con esa agua misma, pero no era de no era agua de la red, era agua natural que emergía de la del subsuelo. Exactamente. Esa agua no es bien manejada, o sea, se perdía toda esa agua, se quedaba ahí, se estancaba, se quedaba estancada, y a final de cuentas quedaba en el olvido porque no se manejaba adecuadamente y tampoco se hacía un, un reciclado correcto. Pues sí, eh, de hecho acá la escasez a veces se da, a veces no. Eh, bueno, eh, es muy particular cada caso, pero ya te hablo del mío. Aquí el, el tema del agua está, digamos, en un sentido subsanado, no por las autoridades, sino porque el mismo estado es rico en, en varios cuerpos de agua, que son tratados, pues afortunadamente eh, para bien, no es barata, igual un consumo promedio de la casa que, que tenía por ahí es como de 200 a 300 pesos de agua al mes, en la red de la SEA, que se le llama aquí en Querétaro, pero, pero comprando por pipas en una casa con unas 5 personas, pues sí te andas eh, gastando unos 1400 o más al mes. Porque la pipa aquí, bueno, tenemos un vecino que es pipero. Me la deja un poco más barata y me la deja en 700 pesos. La, eh, la pipa de, 5, 000, de 10 mil litros, perdón. Y me la surte como en dos partes porque tengo una cisterna de 5 mil litros nada más. Y los dos tinacos arriba de 1,100 litros cada uno. Y por aquí me da mucho gusto también saludar al, al doctor Gus, que ya anda por aquí para grabar el siguiente episodio. Además de este, ya anda por aquí, eh, eh, escuchándonos en vivo en esta cuestión del día cero. Eh, no solo en Monterrey, amigos, eh, eh, ahorita sí no estamos burlando y todos, pero es muy posible que se pueda llegar a replicar en muchos estados de la República por lo menos los que tienen poca capacidad de tener eh, pues el, proceso, el proceso correctamente del agua, en el cual eh, pues eh, toda la población tiene necesidad, pero eh, hoy día sabemos que la industria es mucho más voraz al momento de poder recuperar el agua que pues necesita para su operativa diaria, por lo menos en el cartón, en la generación de papel, eh, en productos que requieren el lavado incluso de verduras y todo eso, pues es eh, un importante caso. Hola Gustavo, ya estás por ahí, mucho gusto, vamos a estar con él en el siguiente programa, amigos, se está grabando ahorita dos programas, y el doctor Gustavo va a estar con nosotros en el tema de Tinder 2 y por ahí otros asuntos que están ahí. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Escuchaste algo del agua? ¿Qué tal, Francesco? ¿Qué tal? Sí, sí, ya que estamos oyéndolos acerca de la, la problemática que se está desarrollando ahorita. Y, pues, bueno, esto va a causar bastante, bastantes dificultades, ¿no? Porque al final del día eh, vamos a empezar a, a, a presentar pues un elitismo bastante bastante profundo no porque si bien es cierto que las clases sociales se diferenciaban por el poder adquisitivo eh, también es verdad que no había una marcada necesidad por la supervivencia no es decir si no traigo yo no sé una, unos un reloj de tal marca o no traigo los pantalones de tal marca o no traigo unos tenis Nike o algo así, no no pasaría como, como gran cosa. Sin embargo, si no tengo el suficiente recurso, como, como lo mencionaba Néstor hace un rato, para adquirir un bien completamente esencial para la vida como es el agua, ¿qué va a pasar? Sí, está de pensarse, incluso me comentaba mi amiga Sandra que vive ahí en Monterrey. Que al momento de, la, de los primeros días de la crisis, incluso les limitaban la compra de agua potable en, en, la, en los centros comerciales, en las tiendas de autoservicio. Entonces, eh, pues realmente sí está de preocuparse a, a qué tal grado se va a llegar, a cuánto se va a depreciar, se va a hacer un huachicoleo de agua después, a meterle tubos y robarse el agua de, del... De los mantos, no sé qué va a proceder, esperemos que sea algo pasajero para Monterrey, para el estado de Nuevo León. Supongo que la ciudad, por la cantidad y la densidad demográfica, es la que más presenta estos inconvenientes. Eh, pero pues sí, quisiéramos hacer extensible la invitación de siempre, ¿no?, no solamente al público de a pie como nosotros, que pues ahí más o menos consumimos unos cuantos veintitantos eh, o treinta metros cúbicos al mes, a comparación de la industria, que sí realmente exige mucho más. ¿Qué estaría de nuestro lado? Pues dejar de consumir a lo mejor tanta Coca-Cola y tanta cerveza para que la empresa eh, de FEMSA, por ejemplo, deje de consumir tanta agua, no menos demanda. Obviamente tendría que proceder a no usar tanta agua de la red pública porque realmente, aparte de la explotación de pozos, pues también se involucra con la parte de la red pública. ¿No? ¿Cómo ves, Néstor? ¿Qué propuestas tendrías tú? Aparte de estas plantas desalinizadoras, vi incluso también unos paneles que son como paneles solares que captan la humedad de, de, del, del ambiente, la pasan por unos minerales que están al interior de la celda y te pueden llegar a generar hasta 8 litros al día en una celda de un metro por 80 centímetros. Fue pues lo que vi por ahí. Vi otro proyecto por ahí en África, que era como una chimenea de plástico de unos eh, 3 metros de radio y unos 5 de altura, que también captaba la humedad del, del ambiente y se generaba la condensación en la noche y también podían obtener algunos litros de agua. Digo, esto es a lo macro, obviamente para proyectos de distribución a toda una ciudad estaríamos hablando de que lo que convendría será distribuir estos paneles más que captarlos para la redistribución, ¿no? Porque en la redistribución también hay muchas eh, fugas y hay pérdida del, del líquido vital. Es que desde cierto punto de vista, toda el agua que se produzca o que se procese de esa forma, tendría que venderse como tal, o sea, procesada en un garrafón, en una botella y a, por cantidades, ¿no? a tantos pesos el litro de este proceso de agua, que no es lo mismo, como bien lo dijo Gustavo, a tomar eh, la parte de la supervivencia humana. O sea, ¿qué vamos a pasar, ¿Qué es lo que pasa, o sea, nosotros decimos, ah, es que Coca-Cola, Femsa, este, los cerveceros, tienen un acceso a un pozo, tienen un acceso a una situación de explotar el agua antes, no es que esa agua sea exclusiva para ellos, es que esa agua viene por abajo, y luego cuando sale del subsuelo, sale a los ríos, sale todo eso, pero desde abajo ellos ya están acaparando el agua, el agua como tal, el, el líquido para la supervivencia, bien lo dijo Gustavo, que ahorita, pues estos cuates lo están agarrando, ¿por qué? Porque tienen más recursos para procesarla y entregar que la Coca-Cola tan horrible que sabe, o la Pepsi tan deliciosa que es, o la, la, la bohemia, o sea, todo ese tipo de cosas, lo están haciendo ellos primero por la cantidad de recursos, lo acaparan antes de que llegue a la sociedad, que llegue al pueblo, al no quiero, o sea, no me gusta usar mucho la parte del de pueblo cuando se trata de estas cosas, pero sí, o sea, tendría que llegarnos primero a nosotros y ya luego que las empresas vieran la parte de procesar y vender sus productos que al final de cuentas pues, digo, o sea también hacen mucho daño, ¿no? Pepsi, diabetes este, cirrosis y todo eso con el alcohol, pero sí tendría que verse primero por la supervivencia humana como lo dijo Gustavo, o sea, Gustavo tiene razón y toda la absoluta, este verdad en su, o sea, está primero tendría que verse por la supervivencia humana. Y todo lo que toda el agua que digamos está esté considerada dentro de un proceso natural que venga de un manantial, que venga de un pozo, que venga de un río subterráneo, que venga de todas estas partes, tendría que seguir bajo el mismo proceso, pero toda el agua que ya sepa, se se procese o se fabrique de forma artificial, como podría ser desalinización, decantación, evaporación, lo que fuera que no entre dentro de este proceso esa sí podría entrar ahora que las empresas en lugar de colarse, de colgarse de los mantos acuíferos naturales pues tendrían que agarrar su planta desalinizadora y de ahí háganse su cervecita de ahí háganse su Coca-Cola ¿por qué? porque tendrían que unir un, tendrían que invertir un poquito más en homologar el pH del agua ya lo hacen hoy en día, ¿eh? o sea Tú tomas una Coca-Cola aquí en Quintana Roo y te sabe igual a la Coca-Cola que tomas en la Ciudad de México y te sabe igual a la Coca-Cola que tomas en Monterrey, menos la Coca-Cola gringa que la fabrican con otro azúcar. Pero el agua se procesa a determinado pH y la estandarizan y ya de ahí viene toda esa parte. Entonces, a lo mejor desalinizada el agua sabe un poquito distinto o trae otro pH, trae otras características más este, que tengan que tratarse de otra forma. Ahí esa agua sí tendría que tener un precio porque son empresas las que están poniendo esa parte. Bueno, ni siquiera empresas, como lo vimos al principio del segmento. Son ya a nivel de acciones, a nivel de la bolsa de Wall Street y esas cosas. Tú puedes comprar ahí este, litros de agua, bloques de litros de agua y ahí las dejas. Y ya cuando, cuando se empiecen a vender de cierta forma, porque hoy en día lo están como queriendo acaparar. No están diciendo que sea el agua así de, como dijimos, a modo de derecho humano. Si tú puedes hacer el pozo y sacarla, es tu agua, chido, está bien, no pasa nada. Pero si quieres el agua que le abres a la llavecita, esa agua es la que te cuesta, es la que todo el proceso que pase por el tubo, etcétera, etcétera. También las botellas de agua, que, que se procesen, que se purifiquen, que las embotellen en plástico que después va a acabar al mar. Todo eso es lo que cuesta. Aquí esa, esa parte es la que tendría que ser como concluyente. Sí, sepárame el proceso artificial de agua para las empresas, para las industrias, y la supervivencia humana, como dijo Gustavo, la supervivencia de las personas es, es prioritaria antes que las ganancias de las empresas. No queremos limosnas, como dijo apenas la cervecería, no sé qué cervecería. Sí, ¿eh? les vamos a dejar el 20% de nuestra agua, del agua que extraemos, se las vamos a dejar. O sea, no, no se preocupen ¿eh? de nuestra concesión, que obviamente es el agua del país y la nación, somos bien generosos y les vamos a dar el 20... No, vato, no, industria, no, no, no. Esa agua con la que haces tu dinero, con la que haces tu producto, esa agua tendría que estar destinada primero a la supervivencia humana, no a la industria ni a las ganancias. Y ya luego, si puedes comprarte tu planta de las desalinizadora, pues qué buena onda. Súbele el precio a la cerveza. Digo, aquí en México estamos acostumbrados que cada rato que impuestos, que Ieps, que no sé qué, la cerveza no sube de, no sube de precio. No pasa nada, si va a producirla con agua de más. Ya vendría esta saladita la cerveza, ya nomás más echas tantito limón. Así es. Y bueno, para ir concluyendo el tema, amigos, y pasar al siguiente bloque, bueno, al siguiente programa, que va a estar bastante bueno, no se lo pierdan, eh, después de, de este programa y de los que están pendientes por ahí en publicación, pues yo sí eh, llamaría a la gente, no solo de Monterrey, a tomar acciones válidas, eh, pues para enfrentar esta realidad que no creo que sea reversible en un 100% ni que en un corto plazo lamentablemente vuelvan a tener las presas llenas, a menos que le tocaran unos tres huracanes o cuatro seguidos eh, entrando a la ciudad y que eso hiciera que sus presas se eh, llenaran, bueno de toda la zona del norte del país, eh, a menos que pasara algo extraordinario como eso o que siguieran sembrando las nubes pues creo que van a tener que tomar o se tendría que empezar a tomar acciones como eh, recopilación de aguas pluviales de nuestros mismos eh, techos, a, a acumularla incluso en, en los tinacos estos que son de biodegradables que pueden tener algún tratamiento y filtrado natural, ya los he visto por ahí también de Rotoplast, e incluso esa agua se puede usar para el río de tu jardín, de las plantas, de los baños, o incluso si ya no quieres usar el agua en baños, te puede pasar a, a las eh, opciones de baños sin agua, ¿no? Ah, hay por ahí unos baños que estuve viendo yo al momento de, de la construcción porque no había agua, que se podían hacer así, ¿no? Como letrinas, pero ya más pro, sin ningún tipo de olor y que pues tú podrías tener Realmente un ahorro muy importante del líquido vital en, en tu domicilio con estas acciones. Y pues acercarse más que nada a, a las nuevas tecnologías. Creo que estos módulos que te hablo de que captan en la humedad del ambiente y la vuelven agua, eh, no superan el precio de los paneles solares, están casi a la par. Porque la construcción es muy similar y tienen, lo que cambia es que tienen minerales adentro y estos minerales de, sí se tienen que renov, renovar cada año para que puedan tener la misma función y tú puedas hacer esa acumulación de esa agua, que son 8 litritos, ¿no? Pero pues quién te lo regala, ¿de dónde los sacas? Y a veces hasta los desgastamos, los de, malgastamos, mejor dicho, en, en la lavadora o la abrimos a la regadera y en lo que sale la caliente la dejas tirar. Eh, creo que en ese momento eh, que ya no hay agua, pues ya nos está empezando a llegar la conciencia de que esa agua sería de mucha utilidad en esos momentos para la gente de Monterrey, por lo menos. Así concluye mi participación. No sé qué quiera cerrar por ahí, Gustavo, Néstor. Pues nada más para, parece decir como dejándola el pensamiento en el aire, eh, hay que considerar <coughs> otro punto importante que eh, como bien mencionaba Néstor, el agua no solo para las industrias refresqueras o cerveceras, sino literalmente para todo tipo de, de industrias, qué pasa si lo que pasa o lo que sucede en Monterrey se extiende a todo el país, eh, qué van a pasar con los cultivos, qué van a pasar por ejemplo eh, con la carne los animales también toman agua los pollos toman agua eh, los cultivos cualquier tipo de cultivo de planta necesita agua entonces si en algún momento nos llegan o, o se vuelve el agua una, una cuestión más de tipo eh, bien de consumo más que derecho humano sino más bien como un bien de consumo eh, los precios tanto de ya sea alimentos o cualquier otro tipo de servicio que involucre el, el uso de agua, se va a disparar. ¿no? Se va a disparar y entonces sí vamos a ver una marcada diferencia entre los que pueden sobrevivir y los que literalmente pues no. ¿no? Es una, una cuestión que, que me gustaría dejar en el aire con, con la cuestión del, del agua. no ¿Qué pasa si esto se extiende, se hace más per, perdurable?, y al final del día, como dice el Néstor, si esto se hace más bien un, un producto de consumo en lugar de, de un derecho, ese sería mi cierre. ¿Tú qué opinas, Néstor? Sí, no, ya para cerrar y a modo de, pues sí, de prevención, primero eh, la información, o sea, informémonos cómo es que podamos tomar el agua o cómo es que podemos tener acceso. O sea, sí es un derecho humano, eso sí, búsquenlo hasta la ONU en todos lados, que el agua es un derecho humano y el acceso es para todos. Lo difícil aquí es tener, o sea, el acceso y que puedas, que te llegue. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que viven en un tercer, quinto piso en la Ciudad de México? Pues a qué horas pican un pozo, ¿no? Si ya de por sí vivir en un tercer, quinto piso en un departamento en la ciudad es horrible, oyes al de arriba, el de abajo te pega con el palo de escoba para que no hagas ruido, Este, en las paredes se oye, o sea, está, está difícil, está complicadísimo que una ciudad, digamos tan industrializada como lo es en este caso no, eh, la ciudad de Monterrey y Ciudad de México, Guadalajara, que tienen estas zonas industriales, estas zonas urbanas tan modernas, digas, bueno, ¿y de dónde saca agua esta gente? no O sea, sí está muy bonito, se ven muy bonitos los edificios, etcétera, etcétera. Ok, ¿de dónde viene el agua? No, pues que de las tuberías. Y de ahí, ah, pues en la Ciudad de México, que el famoso sistema kutsamala ¿Qué pasa cuando se los apagan? Medio DF se paraliza sin el sistema Cutzamala. La otra parte del sur, pues ahí más o menos tiene acceso al agua por las lagunas de Tláhuac, de las lagunas de Milpalta y todo eso, medio tienen acceso. Pero entonces hay que pensar más cómo obtenerla o cómo lograr acumularla. Un consejo de esos consejos locos financieros que les doy, ¿quieren invertir en agua? Sí hay posibilidades en México de que invirtamos en agua. No es necesariamente en litros de agua tangible así de agua y el chorro de agua, no. Podemos invertir en RotoPlas. RotoPlas es de esas empresas que están registradas en este proceso de inversiones de agua, en la acumulación de agua. O sea, ustedes compran sus acciones de RotoPlas en la aplicación GBM y ya están invirtiendo en agua para el futuro. Ahorita la, la acción ha de estar como en 40, 50 pesos, pero imagínense que en el futuro esto explote otra vez, pues ya van a tener ahí un, un bien de consumo. Está feo pensar así, está feo pensar si yo lo sé. Pero a final de cuentas, si no logramos asegurar el acceso a este recurso, pues se va a poner peor. Olvidémonos de nosotros, cuarentones promedio, pero los chavos que vienen abajo, los chamacos ahí que van saliendo, se va a poner todavía peor. Y olvídense de ya las generaciones, porque ahorita estamos viendo, Monterrey lo está viviendo ya, es la primera ciudad que lo está viviendo. Como bien lo dice Gustavo, y después, ¿con qué van a sembrar? ¿Con qué van a dar a alimentar al ganado? ¿Con qué? incluso los veganos, ¿no? con que van a regar la, los árboles y los campos de almendra. Hay que pensar más en, en el ciclo del agua, tratar de llevarlo de una forma más este, sustentable y que por sí solo se pueda recuperar antes de pensar en industrializar toda esa parte. Pero si se industrializa, que no sea la parte que corresponde a la supervivencia humana. Y esa parte pues, es lo que tenemos ya como cierre de este programa. Muchas gracias a todos por suscribirse. Nos vemos la próxima semana En otro programa de La Voz del Pueblo Así es, por ahí síguenos En todas las redes sociales Ya saben cuáles son Guay se está poniendo bueno eh, eh, En el estricto sentido De que hay mucha más variedad Y hay muchas más vistas De los videos que aquí exponemos Y bueno, con mucho gusto Estamos ofreciéndoles este contenido Para todos ustedes Gracias a Néstor y a Gustavo por su participación y hasta la próxima.